Yo. Dodi G es, viene de Dodi García, Dodi García es mi nickname, mi nombre de casa para los amigos, los cercanos y Dodi G como artista, le puedo decir que es una persona que en sus canciones habla de cosas que ya le han pasado, es decir, todas sus canciones son basadas en hechos reales y tiene el objetivo de hacer que la gente se identifique con lo que él cuenta en las canciones. A ver, en plan CH, sí, el, lo que tenemos entre manos es una remix de una canción de mi, de mi álbum llamado, llamada Cementerio. Y la experiencia, lo que puedo decir es que fue bastante larga, fue bastante larga. Tuve, eh, esa experiencia me enseñó a tener paciencia, a no forzar mucho las cosas a, a esperar porque la canción estuvo en proceso durante muchísimos meses pero fue una buena experiencia porque si es una, es una buena persona, es una persona que le gusta trabajar, no, cuando le veo en el estudio es en plan me recuerda a mí porque somos insistentes en lo que tenemos en, en común que somos insistentes y trabajamos hasta que las cosas salgan como queremos y, y es eso que dentro de poco va a salir mi nuevo tema con él y creo y espero que les guste a la gente. Todos los que quisieron retarme vinieron ninguno más ha vuelto. Porque. Esto será guineano, una puta hipocresía. Muchos dicen cosas, luego fingen que no lo decía. Y no faltan a respeto vendiendo los Ese grupo de mafiosos que van de discografía. Solo resta. Cuando sé que me van a respetar. Como soy de la nueva piensa que me pueden timar No tenéis nada musical que yo deba de envidiar. Y cuidado por donde quieras pisar. Porque hay fuego. A ver, um, sinceramente, esas, esas, esas líneas que acabas de leer. Eh, es verdad que son un dis a, eh, a lo que es Trishlova. ¿Por qué? Porque en plan en el proceso de la canción pues, sí, hay, hubo mucho, muchos líos, muchos problemas, muchas cosas que la gente dijo, eh, decían, pero luego decían que no lo decían. Y, y es en plan, normalmente actué impulsivamente actué impulsivamente y no sé, con el enfado y con la rabia que tenía por, y la frustración porque a pesar de todo yo quería que la canción saliese en mi álbum y tal, dije que bueno, cuando me dijeron que si sí, ya no iba a completar para el álbum, pues me enfadé mucho y eso es lo que me salió el dice es lo que me salió y bueno. Pero luego ya en frío pensé bien las cosas y... me di cuenta de que me precipité al, al hacerlo que no quise tener paciencia y me comporté como un chaval. Pero aún así después de... haber eh, hablado con los de Trislava eh, con CH tal... pues ellos decidieron que me iban a dar la, la segunda oportunidad. Sabían que cometí un error, un fallo, eh, echándoles un dis pero que me iban a dar una segunda oportunidad para que la canción saliese y yo así. Perdón, no, no les enseñé la canción, ¿sabes? no se lo enseñé porque, plan, algo me decía que se iban a echar atrás y no quería perder esa oportunidad, ¿no? pero luego se enteraron porque escuchan, escuchan todo, escuchan todo lo que tenga que ver con el rap guineano y me llamaron para rendir cuentas y tal, y es cuando les expliqué que esto es lo que pasó, así es como me sentí y así es como me salió, pero aún así decidieron seguir adelante con el proyecto, y bueno, y a pesar de todo, es algo que agradezco la verdad que me hayan dado una segunda oportunidad porque cuando escuché la canción en el estudio con CH me di cuenta que nada valió la pena esperar tantos meses y, y bueno lo que yo les diría es que primero trabajen trabajen con todas las posibilidades que tienen y si no y si no esto no tienen a alguien que les ayude y tal que busquen y que pidan la ayuda porque sinceramente no se puede solo solemos pensar que al inicio se puede solo y tal pero siempre se necesita un equipo de trabajo y siempre o la mayoría de veces va a haber alguien que confíe en ti y mire que no, este le gusta, lo toma en serio y además de eso tiene talento. Le voy a ayudar. Siempre hay que pedir ayudas Algún día alguien te va a ayudar. Me llaman Cementerio porque acumulo raperos muertos. Todo lo que quisieron retarme, vinieron, ninguno más ha vuelto. Me llaman Cementerio porque acumulo raperos muertos. Todos los que quisieron retarme vinieron, ninguno más ha vuelto, ¿por qué?